Buenos días, amigos y amigas de la hora de Urlingham Estamos acá con Lucas Sens eh, trabajando otra vez más. El tema no lo conozco, él me lo va a decir ahora, pero hay algo importante. Es, fíjate, ¿no? Es la tercera temporada y es la entrega número 30. Mirá. Sí, una relación número... matemática. Eh. 30 30, Lucas. 30 fa, 30. Nos estamos poniendo adultos. Antes de que, antes de que arranques un minuto, una síntesis tuya de cuál ha sido tu consideración de este espacio de filosofía. Eh, vos sos profesor de filosofía, sí. además. Este, ¿cómo, ¿Cómo te has visto? Has visto que esto ha evolucionado. ¿Qué te dicen este, tus amigos y amigas sobre este espacio? No, por suerte fue bien recibido. La verdad que. que mmm que creo que ha crecido el, el espacio, hemos mm. encontrado ahí una, una dinámica ¿no? Muy mm -hmm. interesante. Yo siempre digo que es un placer charlar con, con vos acá y que creo que son 30 y van a ser muchos más. Porque... Sí, sí, sí. Yo me puso, recién me puse a pensar, cuando yo tuve que hacer quinto año cuando vine a Argentina y por mi mirada? problema de adaptación me las llevé todas las materias, tenía 14 materias. El idioma, ¿no? Costó <ríe> claro, idioma. hablar el idioma. Una era este, lógica o filosofía, uh -huh. no sé qué yo, si, ojalá le hubiera, hubiera tenido en aquellos momentos un, un profe así que te enseñe la filosofía, pero iba y le decía a la profesora, vení, vení, vamos a dar el examen. Eh, arrancamos, como dijimos, tercera temporada, entrega número 30 Y cuál es la ruta que vamos a transitar Y vamos a transitar una, una ruta sinuosa, como, como siempre que nos gusta transitar Dale. Pero en un día, que igual por suerte llegó el, el fresco acá sí. La lluvia, ¿no? y uno se pone, en, se avecina el otoño uno se pone más melancólico, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, pero mm. eh, yo creo que la, el otoño es una, una estación bastante melancólica. Son, son, son, son, son, son. Y por eso me pareció que es un lindo tema para pensar, eh, la muerte, ¿no? O sea, ¿qué es la muerte? Podemos preguntar, o ¿por qué morimos? Si se quiere eh. en esa manera. Como un tema que, por supuesto, es uno de los grandes... Conflictos de, de la filosofía y es una de las grandes preguntas humanas, ¿no? Le voy a hacer una interrupción y una humorada que trae sarcasmo. Si esto fuera una televisión comercial, mm. o sea, el productor se agarra la cabeza y dice: No, la muerte, no, me enfrías la pantalla, a la gente le agarra miedo, no va a querer escuchar. Y ya me dice: ¿quién me lo trajo al pibe este? ¿Por, ¿por qué está hablando de la muerte? ¿Por qué no habla de algo divertido? ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Payasos! gatos que saltan okay. pero no, yo siempre le digo a él eh, o siempre, mi forma de pensar es, es más importante cómo vivís que cómo te morís eso es lo que marca lo que marca, este, cómo vas a estar si eh, estás esclavizado si no te alcanza para nada ya, eh, medio como que estás muerto viviendo, mm -hmm. entonces la, la muerte, vos decís en algunos casos decís, es como un alivio pues si dejaste de vivir horrible pero si vos te pones a, a pensarlo al revés Mirá, cuando falleció mi mamá, fue muy triste porque fue durante el COVID, pero me, pero hubo una sensación de fuerza. Yo estaba delante de, de, de, de, de ella, acostada ahí, muy, muy prolija, y sentí, mi vieja era muy provocadora, de ahí viene este <risa> servidor, sentía que me decía, pero posta, ¿eh? Mar, me decía, Marcelito, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Durar o luchar? tremendo ¿Y qué le respondiste? Luchar. Muy bien, por supuesto. Señora, no ahí arranca otra. el programa. Quería bueno, decir esas cosas de la vida de todos los días, y los supuestos y los tabúes. Exactamente, sí, porque es eso, ¿no? La, la muerte es un tema tabú, lo, lo sigue siendo, y, y creo que siempre lo fue. Eh, por obvias razones, pero no nos detenemos mucho a, a, a pensar en, en lo que significa, ¿no? Uh -huh. Vos dijiste eh, una, una palabra, ¿no? Eh, que me parece que es una buena manera de definir, que es la, la angustia, ¿no? Todo este tópico de, de la angustia existencial, eh, jugando un poco con lo que calienta la pantalla y lo que no calienta la pantalla, eh, no traigas ese, ese tema porque angustia, ¿no? Sí, va de retro, va de retro. Porque, porque la muerte angustia. ¿Y, ¿Y por qué la muerte angustia? Bueno, porque claramente no, nos enfrenta ante un límite, un límite insalvable que, que tenemos, los seres humanos que quizás los tengamos para siempre, veremos ¿no? el, el avance de la tecnología, hacia dónde nos puede llevar, pero digo es uno de los condicionamientos existenciales básicos y el más importante, el primero, que además nos enfrenta justamente ante la nada, ¿no? ante el, el vacío, la ausencia y por lo tanto la angustia, porque qué nos angustia más que saber que un día no vamos a estar y que no sabemos justamente... Eh, si vamos a estar en otro lugar o no, entonces Pero, digo, sí. perdón, eh, justamente la, la pregunta por la muerte es la pregunta que se hace la humanidad desde que nació, valga, valga la redundancia, desde que empezó a pensar y empezó a tomar conciencia de que su estar en el mundo, bueno, está limitado, que tiene un tiempo, que tiene un momento, un momento cortito, un momento largo, pero que si uno lo piensa en, en la historia del universo, bueno, es absolutamente minúsculo. Me pregunto para vos, ¿no será que eh, eh, el concepto que tenemos sobre la muerte y el miedo eh, tiene que ver con, ese, con esa forma en que nos ha educado la cultura del poder este, capitalista en cuanto a que nosotros estamos por arriba de la naturaleza? que no somos parte de la naturaleza. Entonces, por ende, la muerte es como truncarle el proyecto a esa pobre humanidad que está por encima de todo, pero que cuando se muere resulta que alguien le dice che, vos te tenés que morir, igual que se muere esa semilla, porque si no, no crece la planta, ¿no? Bueno, Pienso sobre eso. Bueno, es, es interesante, ¿no? Porque pensándolo así en términos del sistema capitalista, ¿no? ¿Mm. Eh, el, el, el sistema o el, el mundo de, de trabajo y de producción justamente juega con, mucho con, con esta idea de que somos intercambiables, ¿no? De que somos engranajes, que claro. somos, eh, que bueno, se, se cae una pieza, la reemplazamos por otra pieza y continuamos justamente reproduciendo, bueno, lo, los medios de vida, el, el sistema, el, el trabajo, ¿no? el, el consumo. Eh, sin que se detenga la rueda, ¿no? Porque claro. de alguna manera eh, la, la totalidad del sistema está por encima de, de la vida del individuo. Y es interesante pensarlo en ese, en, en ese sentido, ¿no? Como nos consideran, porque somos considerados, así que en términos eh, macroeconómicos, vamos sí. a decir, pequeños engranajes, pequeñas piezas intercambiables. Eso. Pero la muerte justamente es un, una experiencia que que al revés nos enfrenta a, a, a la unicidad, ¿no? a lo singular, a lo eh, in, imposible ¿no? de, de intercambiar del ser humano. ¿no? Es una experiencia casi, podemos decir, en parte absolutamente personal. Claro. Y eso es interesante porque cómo entra en conflicto ¿no? esta idea de que nadie es imprescindible, pero al mismo tiempo eh, la muerte justamente es una, es única y eh, digamos nos nos quita del medio por, por completo y además que además muestra la paradoja que por un lado te dicen bueno no sos tan importante pero resulta que sos irreemplazable exactamente la persona individual es irreemplazable entonces es una paradoja tremenda de tensión primero sí sos es un engranaje gran, te saco hoy te pongo pero cuando esa persona no está se nota Totalmente, no está, porque total... es irreemplazable. Entonces, eh, se nota cuando se muere, o sea, era siempre es más importante ver qué carajo estás haciendo, porque en algún momento hay un corte. Exactamente, bueno, eh, me quedaron hace poco tiempo ¿no? la, mm. las palabras de José Pablo Feyman, que es bueno, filósofo argentino que, que falleció en diciembre, que decía que, que la muerte siempre es injusta. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque todos somos irreemplazables y entonces la pérdida de cualquier ser humano es, de alguna manera, la, pierda, la pérdida de un pequeño universo que, que claro. está acá, ¿no? Pero, al mismo tiempo, uh -huh. sumando a la paradoja, porque creo que la vida y la muerte son una paradoja en la que hay que profundizar, ¿no? Uh -huh. eh, a la vez que somos irreemplazables, también, en realidad, la muerte, así como es injusta, porque nos quita la singularidad, también... En cierta manera es justa porque podemos decir que todos y todas vamos a morir. Y en ese sentido casi que es equitativa. ¿no? Claro. Suena, suena terrible decirlo, pero eso nos iguala, no justamente nos emparenta y nos hace humanos. ¿no? Eh, y es muy interesante cómo bueno, la, la filosofía ha encontrado diversas maneras de, de pensar la muerte. Podemos decir casi que toda la historia de la filosofía es un intento de afrontar la muerte y también de las ciencias del arte y de la humanidad. ¿no? Como claro. que todo lo que hacemos lo hacemos justamente para, para escapar de la muerte. Qué buen profesor de filosofía, pues él habla y yo la cabeza me empieza a hacer explotar, uh -huh. él me empieza a disparar. Estaba pensando recién, digo, claro, nosotros en realidad, porque nos necesitan para consumir, nos, hace, nos crían en una cultura de que es evidente que eh, nos creemos que somos eternos. ¿Por qué? Por lo que fabricamos. Porque hay cosas que nuestra basura, por ejemplo, dura más de mil años. Un ¿No? Pequeño detalle que nosotros no vamos a estar ahí, que uh -huh. le está dejando la mugre a otro. En otro caso donde se demuestra el, el, la, la cultura, pero así ya terrible, en la que estamos inundados, es cómo usamos nuestro cuerpo cuando manejamos. Había un programa de Ganar Encuentro que se llamaba Cuerpos Metálicos. Sí. Entonces decía que todo aquel que conducía parecía que pensaba que el auto era parte de su cuerpo. Entonces manejaba con impunidad como si no le importara chocar, mm. ¿no? Cuando de repente este, en el en el choque estás enfrentado con un accidente que te puede llevar a la muerte. Pero la cuestión es ese concepto y me parece que está enlazado ahí todo eso. No sé, ¿usted qué opina? Es, sobre está esto? enlazado, sí. Eh, y, y mucho, porque uh -huh. vos me, vos me, me lo planteas en esos términos y yo lo relaciono con, con Martin Heidegger justamente, no que cuando él plantea uh -huh. la, la cuestión de, de la vivencia existencial de la muerte, no uh -huh. eh, bueno percibe o se da cuenta que justamente todos vivimos como si no fuéramos a morir. Y eso a él le, le da un término, eh, que en alemán lo usa como das man que es la existencia inauténtica. Es decir, eh, nuestro. No lo leí yo, así que. Así que pongo... Se ve que es un concepto, bueno, es un concepto universal. Es un entonces. concepto, claro, que sí. Universal. Sí, sí, universal, ¿no? Mm -hmm. El man el, el sé, ¿no? Mm -hmm. Es decir, el, el ser humano vive, justamente, eh, existe, eh, como arrojado al, al mundo de las cosas, ¿no? Eh, si se quiere, inconsciente de, de su finitud. ¿no? Mm. O sea, eh, vive de forma inauténtica, vive, hace lo que se hace, dice lo que se dice, piensa como se, se piensa, no, y vive justamente arrojado en el mundo de los objetos, de los útiles, de los instrumentos, ¿no? eh, sin justamente eh, bueno, percatarse de, de su carácter de, de finitud. ¿no? Eh, vive como si no fuera a morir. Y justamente la, la experiencia de la muerte, por eso cuando irrumpe es tan, tan impactante, porque tiene que ver con esas situaciones límites, ¿no? Con esas esos momentos o esos hechos que nos revelan justamente nuestra finitud. Lo que Jasper también hablaba de las situaciones límites, ¿no? Claro. Esos acontecimientos que no podemos alterar, de los que no podemos salir, de los que no podemos evitar, no tenemos forma de evitarlo, y que una vez que nos golpean, nos dejan desnudos, nos despojan ¿no? de, nuestra, de nuestra falsa certeza, ¿no? mm. de nuestra comodidad, de nuestro confort, y nos enfrenta otra vez al, al enigma de, de la existencia. Entonces yo decía esto, ¿no? Eh, Heidegger plantea que en nuestro modo de, de, de, de vida, arrojado al mundo de los entes, eh, no, no percibimos justamente a la muerte. Eh, como en realidad lo que nos constituye. Porque en su análisis existencial del ser humano, eh, Heidegger plantea, él no habla de ser humano, en realidad tiene, tiene otro término, eh, es el Dasein, dice él, pero bueno, no eh, importa eso porque si no nos vamos de tema, pero él plantea que el ser humano existe en tanto ser para la muerte. Evolucionamos, porque en otra época nos hubiéramos ido por las ramas. <risa> claro. No, que no hemos mal, pero bueno, es como es profundizar en, en, en lo que él entiende como, como el ser y toda la cuestión. Después pero, cuando vos tengas una pausa, tengo otra cosa ahí, para que me bueno, estás disparando. Bueno, ahora Entonces, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el planteo? no Justamente, la, la muerte, nuestra gran imposibilidad, no es en realidad... Eh, nuestra posibilidad más, más próxima ¿no? es eh, lo que estructura el resto de las posibilidades. Eh, ¿En qué sentido? Bueno, el, el ser es posibilidad de acción. Justamente el, al tener algo que nos dice ¿no? hasta acá, hasta acá llegamos, al, al plantearnos una barrera, al plantearnos una imposibilidad, esa imposibilidad es justamente la que nos motoriza a claro. buscar y actuar con el resto de las posibilidades, ¿no? Es decir, yo siempre digo esto, lo pongo como, como, como ejemplo porque me, me gusta en, en, en las clases, ¿no? ¿Qué pasaría si uno fuera eterno? ¿no? ¿Cómo viviría si fuera uno eterno? Si supiera que no tiene, no tiene final. Bueno, probablemente, eh, hasta muy seguro, en una especie de estado de inacción, porque ¿cuál es el, el, el valor que tienen las cosas si sabes que, bueno quizás las cosas dejen de estar, pero vos vas a seguir estando siempre. ¿no? ¿Cuál es el sentido que, que le damos a, a la vida si sabemos que no tiene un final? ¿Qué es lo que nos moviliza eh, si suponemos que todo va a ser igual todo el tiempo? Es imposible, digo, eh, si uno piensa en la eternidad en ese sentido, eh, Borges también lo, lo planteaba mucho, ¿no? es como una condena, ser eterno sería una condena, sería una repetición, infinita de lo mismo, que no, no, no, no haría otra cosa que deprimirnos realmente. ¿no? No, no podríamos hacer nada porque todo lo que hagamos no tendría un valor. Justamente la, la, la muerte como, como estructura, el saber que las cosas terminan y que las cosas tienen un tiempo y que tienen una duración, ¿no? es también lo que justamente nos abre hasta la, la, la puerta del deseo. Bueno, deseamos porque sabemos que hay algo que falta, Sabemos que hay una nada ahí jugando en el medio y sabemos que hay un límite. Sin ese límite y sin ese vacío, digamos, el ser humano eh, sería más parecido a una piedra que a un ser humano, ¿no? ¿Qué? Con... Pero... Ahí la compliqué, ¿no? Muy no, bien. no, no la compliqué. Ah, me, bueno. me, me metió a pensar. El eh, planteo es el siguiente. Eh, la, eh, de repente las personas empiezan a morir, vamos a ponerlo desde el punto de vista social... Y político, esto es lo que voy a poner yo. Dale. Mi ejemplo es América Latina, Chile. De repente la gente eh, vive en un ámbito donde cada uno estaba sufriendo, y le decían, eh, eso es el modelo, el modelo de América, pero iban sufriendo, sufriendo y se iban muriendo. Individualidades, pasando hambre, golpes en los cuerpos y demás, y de repente todos juntos actúan como si en el fondo eh, eh, la humanidad, todas esas ocho o nueve millones de chilenos tuvieran un solo cuerpo. Y entonces, de repente, lograron romper un discurso y salir a la calle y hacer un en, en acto de rebelión y decir, hasta acá llegaste, todos juntos, hasta acá llegaste, las cosas estas hay que cambiarlas. O sea, tiene un límite el poder. Lo mismo está pasando ahora en, en Colombia. Entonces quiere decir que hay muchas cosas ahí para, para analizar de cómo somos. Eh, nos llevan en una actualidad fáctica, de repente hacemos cosas totalmente inadecuadas. Pero guarda que si tirás, tirás de la cuerdita al ser humano, está el ser humano puro ahí atrás pensándose. Cuando vos decís, ¿qué va a pensar si está comprando ropa chatarra? Yo digo, ahí atrás está el ser humano pensando igual. ¿No? Sí. pensando igual, y de repente vos lo tensaste y tiraste demasiado de la piola se te rompe la piola así que lo, que lo tiene agarrado como si fuera un perro cuando lo sacás a pasear el perro se suelta y se te da vuelta a eso estoy hablando entonces, ¿por qué? porque ahí intervienen en esa cuestión en estos países ha intervenido la muerte ha intervenido el castigo ha intervenido mirándolo desde afuera, pensábamos Pueblos dormidos, totalmente soberbios, totalmente equivocados, entre ellos yo. Totalmente equivocado. Y, este, y de repente empezás a ver eso y decís, está enganchado con el concepto de la muerte. Y las cosas es que, que está diciendo él están hablando de qué es el ser humano en el fondo. Guarda poder. No podés estirar mucho de la piola. Es que, bueno, vos estás dando el poder. Justamente el, el, el poder, ¿no? Es como la, es la administración de, de la muerte porque es el, el poder bueno. es el que tiene la, la posibilidad la, la necropolítica la política de muerte no es el que <risa> la tiene la posibilidad de eh, dar la muerte a, a aquellos que justamente se, se oponen a ese poder y en el fondo, si vos lo pensás cual, cualquier poder al, al, al requerir de la fuerza para sostenerse digo, más allá de Toda la legalidad que, que podamos hablar y del derecho y la cuestión, en el fondo el poder es la fuerza, porque si no... ¿Puedo agregar algo? Sí. Hay una cuestión que tiene que estar atado, que es cortito, que tiene que ser legítimo sí, para sí. que sea legal. Sí, sí, sí. sí algo sí, sí. puede ser legal, ¿no es cierto? Pero cuando la gente te sale a la calle... Dejó de ser legítimo y automáticamente está transitando el camino de lo ilegal. Totalmente, sí, sí, sí, pero incluso, ¿no? Eh, un poder legal, uh -huh. eh, legítimo o ilegítimo, ¿no? Claro. Eh, en última instancia se basa en, en la capacidad de fuerza y la capacidad de fuerza en última instancia se basa en el poder de dar la muerte, ¿no? Muy es, bien. Eh, la, es la, la dialéctica de, del amo y del esclavo que, mm. que planteaba Hegel, ¿no? Mm. Eh, o sea, eh, podemos, podemos tomar esa idea, ¿no? Dos conciencias que luchan ent, eh, entre sí. Digo, el, eh, la historia de la humanidad son conciencias que luchan entre sí, ponele, ¿no? digamos Digámoslo muy a lo Creo bruto. Que te un poco Dale, más. gracias. Muy a lo bruto, ¿no? Mm. Eh, pero digo, Y aquella que domina es aquella que. Eh, justamente genera en la otra el, el temor a la muerte. ¿no? Eh, aquel que le teme a la muerte es la que se somete. Ah, claro. Y, y, y, ¿Por qué? Porque sabe que el amo es el que, bueno, le puede dar la muerte, ¿no? Entonces, la muerte es, eh, es el poder dar la muerte es, eh, es, es la política misma, ¿no? Eh, ¿En qué se sostiene el, el poder, en qué se sostiene un sistema, si no es en la capacidad de cuando. Todo se pudre, ¿no? En la posibilidad de, de, de dar la muerte, ¿no? mm. Y es, es terrible, pero eh, está bueno en realidad tenerlo muy en cuenta eh, cuando tanto se nos habla ¿no? de, de, de los derechos y de la democracia y todas esas cuestiones. Cuando en el fondo lo que hay es un, una voluntad de poder que básicamente se, a, se apoya en eso, ¿no? Entonces, cuando se cae un poco la careta de la democracia, eh. Que hay directamente la represión y la, la violencia explícita con esa intención. Uh -huh. Digo, y. No, no, y no es mucho, perdón, digo, estaba sí, pensando, sí. la historia argentina uh -huh. actual, o si nos vamos un poquito más, la semana que viene es el 24 de marzo, es una, una demostración de, de lo que puede significar justamente esto de ejercer el, el poder de muerte, ¿no? Claro. Que finalmente, como estábamos este, hablando acá finalmente nada digamos está expresando todo eso Si es decir matás tanto tanto tanto el que mata está cebado y piensa que ese es el camino se burla de las otras personas las menoscaba las desprecia las desaparece le hace cosas lo que, y no porque como no tiene en cuenta a nadie se ríe además se esconde detrás de, de habla dice la palabra Dios y vos decís que es raro es decir, un concepto medio mm -hmm. extraño pero de repente hay un límite y la gente te dice, sabes que eh, eh, ya hay, hay un olor fétido a muerte y no, no te soporto más mm. entonces se cae como le está pasando en, como está pasando en Brasil pero el tema de el tema de chile es este es muy fuerte el tema de Colombia mucho totalmente, más fuerte sí. to, totalmente este y veremos qué pasa en los próximos tiempos en los mismísimos Estados Unidos Veremos y, ¿Qué pasa? Y yo Ahí. me tengo que pensar qué va a pasar acá. Porque acá. Pero nosotros. Estamos... Sí, nosotros acá estamos como toda América, ¿no? Yo, viste, no sé si. Bueno, vos no podés, pero por horario, lo que fuera, yo, el programa del mediodía, sí. siempre digo lo mismo: que América Latina es un barrio, es esa calle. Sí, sí. Es sí, que sí. Es, es, todos los vecinos, cuando son vecinos, y porque vos ya sabés que es un lugar donde somos todos medio parecidos. Nuestro, nuestro, nuestra vergüenza es ser el continente. Comparativamente con la riqueza que es, es el más desigual del planeta. Y entonces vamos evolucionando, es decir, a un, a un pueblo que no, que no que no que no está entendiendo como le pasaba a los chilenos, mm. es decir, hace las cosas cuando a ellos les cae la ficha. Sí, totalmente. ¿no? Es... Los colombianos eran cuando les cae la ficha. En Uruguay que venía siempre una lumbre democrática, de, decidió el pueblo se verticalizó y decidió caminar hacia atrás. Ahora mm. parece, vamos a ver. No, como somos futboleros no no no uh -huh. no, no este, festejamos entre tiempo, Totalmente. parece que el plebiscito viene más que bien para el, 20, el 24 de marzo, 27 de marzo, pero eh, estamos en un estado de evolución, yo de las cosas que pasan en Argentina no me quejo porque si vos ves la evolución... De, de las cosas que se han muerto Hablando sí. de la muerte Se murieron nuestras empresas públicas Se murieron la Junta Nacional de Granos Se murió la Junta Nacional de Carne Se murió todo tipo de formato En el cual puedas dominar Aquel que tiene privilegios Porque desde la Revolución Francesa Para acá descubrimos que a alguien le quitas un privilegio Y asignas derechos A más personas Pero eso es parte de nuestra evolución Eso es parte de nuestra evolución Acá yo siempre opino que hay más problemas de ordenamiento, de, de ordenamiento de prioridades de toda la sociedad que de cuestiones ideológicas, porque claro. después es una mezcla tan grande de decir y de hacer, pero es, es parte de nuestro camino. Es no, cierto, es es no es agradable, no es agradable, pero lo más mínimo. Hay que transitarlo. ¿verdad? Pero hay que transitarlo. Y es cierto. Con nuestro formato, con nuestros tiempos, viste, y sobre todo. Acá abajo, los que caminamos, la, lo, los que somos de a pie, no mm. dividirnos, no atomizarnos. Por ahí sí buscar una nueva mayoría, como le dicen. Me gusta me, me gusta esa idea. Mm. Eh, estaba pensando también, perdón, en esto de, de, de no dar la más. muerte. Hasta el final no hablo más. No, en esto de empezar a dar la muerte, que también el, el dar la muerte es... Obviamente, cuando el poder se, se desnuda y tiene que recurrir a eso, es quizás en última instancia. Claro. Hay muchas maneras más sutiles ¿no? de dejar que mayorías mueran o mueran en vida ¿no? para justamente bueno, mantenerlas controladas, claro. por supuesto. ¿no? Eh, pero bueno, volviendo volviendo un poquito más, más, más atrás ¿no? en lo que les decía justo de, de Heidegger ¿no? y esta cuestión de, de la muerte como, como estructurante ¿no? eh, parece que es interesante pensarlo, ¿no? porque Justamente en esto de, de creernos que, que vivimos para siempre, ¿no? siempre pensamos que la muerte es del otro, ¿no? es decir, el, el, el que se muere es otro, ¿no? decimos el, el, el, el fiambre, el, el, el difunto, el fallecido, ¿no? usamos muchas palabras a veces para para no hablar justamente de, de la muerte por, por la carga de angustia que lleva, O ¿no? nos hacemos lo gracioso, tapalo con diarios. Tapalo con diarios, o, o hacemos chistes sí. también, que claro. a veces los chistes tienen que ver con una manera de, de, de afrontar el hecho, pero también de negar. negarlo, claro, mm. exactamente, ¿no? Entonces, la muerte parece que siempre es del otro. no Es como, bueno, le pasó ese pero a mí no, yo tengo mucho tiempo no me va a pasar nada, ¿no? Y en realidad, eh, la, la desprotección que tenemos ante la existencia es la misma es la, la, la contingencia en el estar y en el no estar es absolutamente la misma para todos ¿no? Entonces... ¿Qué pasa? Bueno, justamente él considera que la muerte es eh, y, y la, la angustia como, como experiencia de muerte en realidad es liberadora. ¿Por qué? Porque justamente eh, nos hace eh, hacernos cargo o tomar justamente en nuestras manos la, las posibilidades de, de la existencia. ¿no? Es decir, dejamos de existir en el modo de, de las cosas, funcionando como un engranaje más, si se quiere, del... Del, del, del mundo de industrial, postindustrial, o como quieran llamarlo, ¿no? y pasamos a ser justamente eh, aquellos que existimos auténticamente, que reconocemos que, que, que la muerte está ahí, que es nuestro límite, pero también es nuestra posibilidad, y entonces nos hacemos cargo de, de existir de la forma, si se quiere, más auténtica, más consciente y más libre posible. ¿no? Entonces, la, la muerte no es justamente algo que se vea solo en forma negativa eh, sino que bueno, forma parte de, de, de la estructura de nuestro propio ser y no podemos evitarla lo que sí tenemos que hacer es dejar de negarla de ocultarla, de reprimirla y hacernos cargo de ella no? para también justamente hacernos cargo de cómo vivimos, conectando a lo que vos decías no? Uh -huh. eh, hay una frase de de, de Platón, eh, que bueno, eh, está escrita en, en boca de Sócrates, ¿no? pero bueno, él escribe Platón, eh, cuando Sócrates habla en, en sus últimos momentos, dice que eh, la, la filosofía eh, es un aprendizaje justamente para la muerte, ¿no? eh, para aprender a morir eh, de forma digna, de forma sabia, ¿no? hasta de forma feliz. Y aprender a morir, en realidad, tiene que ver con el aprender a vivir. Hacer un aprovechamiento de las posibilidades, entendiendo nuestros límites, entendiendo que tenemos un rato de existencia, pero dentro de ese rato de existencia, bueno, no quedarse con esa sensación de, bueno, desperdicié mi tiempo, sino justamente hacernos cargo del tiempo que tenemos para, bueno, hacerlo mejor posible. Y Sócrates no está hace rato que no está ¿no sí. es cierto? Mm -hmm. pero eh, la existencia de las personas está en el eh, pero no es como si fuera no, un libro de autoayuda no lo voy a hacer pero realmente está en él cuando vos te estás acordando cuando tenés presente, cuando esa persona dejó valores y principios muy fuertes Sócrates es eterno es así ese, ese hombre es eterno él ¿eh? Aristóteles, todos mm. los pensadores todos los que nos están aportando algo. El coreano también. ¿El coreano hmm. habla sobre la, la muerte? ¿Lo has escuchado sí, de sí, alguna cosa? Sí, por, su, por supuesto, Calazo sobre la Muerte. De hecho, uno de, de, de sus últimos libros trata de, de la muerte. Lo que pasa es, que, es Shulham, ¿no? sí, sí. Pasa que, bueno, no leí ese libro como para darte una. Una sinopsis, pero. Una un sino, título, sí, pero título, de, una de hecho, de, sí, sí, sí. Te, el, el, el, el texto se llama La, la sociedad paliativa, justamente. Ah. Y habla de. Eh, bueno, como bueno, nuestro, nuestro modo de vida ¿no? eh, intenta justamente paliar, ¿no? como quien dice tapar, otra vez ocultar, velar, negar, reprimir eh, las experiencias de dolor y por supuesto entre ellas la muerte. ¿no? Entonces vivimos constantemente eh, buscando el placer y buscando paliativos a, a, al dolor existencial y lo intentamos tapar bueno, con todas las pavadas con las que vivimos encima ¿no? uh -huh. eh, como, como modo de vida. Que otra vez eh, recupera mucho de, de esta cuestión de, de Heidegger, de, de la existencia inauténtica, ¿no? Vivimos ¿no eh, intentando ¿no? fundirnos, hacernos uno con las cosas, ¿no? Eh, estar, estar a la moda, eh, estar actualizado, eh, tener todas la, la, las aplicaciones del celular, eh, saber todo de actualidad. Eh. Y llenar ese vacío existencial de todas las maneras posibles, haciendo justamente aquello que se espera que hagamos como, como habitantes de, de la sociedad. No Uno estaba sacando un, un símbolo de. Un símbolo de la. A, a modo de burla. Un símbolo de la vida cotidiana. Esto es vida. Esto es vida. Claro, claro. Esto es vida. Se te rompe el celular y dices: estoy, estoy, estoy muerto, este, estoy, estoy, fredo. estoy muerto Estoy muerto, No, perdí todo. Lo perdí todo. ¿Cómo que lo perdiste? Sí, sí, sí, lo perdí todo, perdí los contactos, no sé, qué, ay, qué, qué me va a pasar, cómo tengo que hacer, vos sabías, perdí las claves, perdí. Perdí las claves, eh, los contactos, todo, perdés. No, no, te quedás sin, es, morís, morís en vida. Está todo relacionado con la con la, con la, eh, con la, muerte. Este, Como verán, nosotros no es que estamos locos, lo que pasa es que eh, hemos puesto los ojos en la vida. Hemos puesto los ojos en la vida y hemos puesto los ojos en la naturaleza. Es decir, la humanidad es parte de toda la naturaleza que está. No somos excepcionales, tenemos las mismas reglas, ADN que compartimos y los ciclos de la naturaleza son normales. Eso hace también que pienses que así como vos dirías es impensado que parezca un ser humano que por orden de él mates todos los abedules o cortes todos los eucaliptos porque no te gustan, no en la naturaleza está todo y hay lugar para todo, para vivir porque cuando vos discriminás a alguien lo estás matando en vida entonces de vuelta aparece la muerte de vuelta aparece las esencias después y, y lo tapás con consumo, no no hables sobre eso, hablés, no, no hable sobre lo, lo, los negros, las mujeres marrones, las mujeres negras, las mujeres pobres, eh, lo, lo, la, la discapacidad, no, no, no eso sobre, e incluso sobre los animales también, Los animales, no, no, no Los no, no, mataderos, no, no. habla, sí, a ver, ¿qué tienes qué tenés para, para, darme? ¿20% de descuento el próximo viernes, sábado y domingo con tarjetas por hasta el Pepe Mujica te te, te recuerda que lo importante es tu tiempo de vida mm. y que no lo gastes en consumo. En cosas superfluas. En claro. que no, que si, cuánto cuánto te costó ese coche que vos te que compraste. ¿Te compraste un cero kilómetro ahora? ¿Te compraste un cero kilómetro ahora a nafta? Ay, yo me agarro la cabeza, pero eso te lo digo en serio. Mm -hmm. En cinco años lo van a, no van a querer ni que ande. Devuélvelo. Mm -hmm. <risa> Devuélvelo. Este ha sido interesante porque evidentemente vos hablas de la muerte y entonces te identificás con tus seres queridos la muerte el velorio toda esa cosa este eh, tétrica eh, que culturalmente se ha armado alrededor de la muerte que parece que, que todas las muertes son como si fueran deshonrosas o horribles o cosas densas como, como una derrota no una, como una, una derrota como un como una, fracaso de, como un fracaso y nada que ver este, eso eso uno tiene que, que demostrar que en realidad somos un cuerpo la humanidad tiene tiene un cuerpo social muy grande muy grande y que puede reaccionar, que puede reaccionar. Lucas eh, algo más para este boletín cierre usted el programa bueno eh, bueno fíjense que eh, hemos mencionado varios autores yo les recomiendo eh, tanto el coreano, ¿no? Chulham, La sociedad paliativa es un libro que me, me debo. ¿no? Uh -huh. eh, como bueno, Heidegger con las complejidades que presenta, todo el, el análisis de, del ser para la muerte, Carl Jaspers también con su, el planteo de todas las situaciones límites. ¿no? Pero bueno, eh, entre tantas otras figuras que, que podemos mencionar, eh, un, también una, una frase que me gusta mucho es la, es la de Picuro, ¿no? que esa hemos mencionado cuando hablamos de Picuro pero que justamente eh, nos, nos quiere enseñar que, que una vida plena es eh, una vida donde nos despojamos del miedo a la muerte. No creo que se, uno se pueda despojar absolutamente de ese miedo, para nada, no, ni por... siquiera creo que, que sea deseable, porque el miedo a la muerte también es lo que nos permite eh, afrontar, bueno, eh, afrontar la vida y, y estar preparados para lo que ocurre. ¿no? Pero el Dice justamente que para mantener la, la tranquilidad del espíritu, la ataraxia, bueno, tenemos que aprender a, a, a convivir con la muerte y dejar de tenerle miedo. Y él dice, la, la, como esa frase dice, que cuando uno está, la muerte no está. Y cuando la muerte llega, uno, no, uno ya no está para, para recibirla. ¿no? Claro. Como diciendo, bueno, eh, no te preocupes excesivamente por la muerte, porque cuando te llegue tu muerte... Vos ya no vas a estar. Claro. Y, y es una muy buena frase para, para pensar y para volver a este tópico que vos lo planteaste, ¿no? En nuestra relación con la muerte en realidad es nuestra relación con la vida. No solo con nuestra propia vida, sino con bueno, la vida de, de todos los que nos rodean. Yo, para finalizar, voy a parafrasear una letra de eh, Alfredo Citarrosa, hablando de la época de Guitarra Negra, mm. hablando de la época más oscura del Uruguay. Pero voy a inventarlo No voy a decir la muerte La muerte me andaba buscando Se metió en mi casa Abrió las ventanas este, Y disculpen si me emociono este, Te metiste en mi dormitorio y demás Pero yo iba en un ómnibus rumbo, a la, este, rumbo al cerro En otra dirección Sentado junto a la vida Y no me pudiste encontrar Este, Y eso es eso es lo, eso es lo, lo importante, no, que no te encuentre. Que no te encuentre y si te encuentra, que te deseo que vivas con dignidad, que te deseo que vivas basado en tus principios, que estén basados a su misma vez en no discriminar y en que es importante la otredad, los otros y las otras y los otros que están. Entonces te vas a dar cuenta que la, vi que la muerte es solamente un detalle y lo importante es vivir una buena vida nada más bueno, muchas gracias Marcela no, gracias a vos como siempre todas estas cosas me las disparas vos vos sos un sí. gran disparador este, lástima no ser adolescente para, para estar este, viéndote, dando, sí, no dando que, clases. No te creas que. Eh, uno se da cuenta porque también <ríe> ha sido niño y ha tenido profesor de filosofía que, que uno estaba mirándolo así y el tipo miraba por la ventana para afuera, ¿viste? No, uh -huh. no te dan bola. No, no, eh, hay, no, no hay tiempo para la filosofía, uno, uno no pierde etapas. No, está bien. Para nada. Gente, nos vemos la semana que viene. Gracias por vernos, muy amables son. Despedite a la gente. Bueno, y... muchas gracias por, por seguirnos y por hacernos el aguante. Y bueno, nos veremos la próxima semana en otra emisión de Filosofía en Construcción. Hasta luego. Hasta luego.